Seguimos trabajando en nuestra residencial de los Jardines de Pilcomayo, mostrando el avance de nuestro proyecto. Comenzando con la pavimentación de veredas y asegurando la instalación de saneamiento para todas las dotizaciones. La entrega también contará con pistas y un pórtico de entrada para garantizar la calidad y seguridad de nuestra residencial. El primer paso hacia tu nueva vida comienza aquí.